Me encanta cantar, me encanta tocar, me encanta estar acá, me encanta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol. Y no conoce los ruidos.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 Igual a la, gente, gente, pero igual un poco a la gente, pero un poco distinto. Me contaron que, que bajo el asfalto existe Un mundo es distinto es con es gente es que, es que es nunca vio el, el sol Y no, no conoce es los, es los es ruidos es es Tienen un rey celeste en el fondo a nadie asusta